¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cars. Venga bueno, chicos, vamos a seguir maximizando la cuenta. Vamos a abrir alrededor de 30 máquinas, si no recuerdo mal. Así que bien, ¿vale? Vamos a conseguir gemitas, coches fusionados, que ojo, el otro día haciendo uno de los desafíos de conseguir estrellas, me salió el descabotable y lo pude comprar dos veces con gemas, alrededor de 20 gemas me gasté para poder tener lo que va siendo este coche que veis en pantalla. Así que haré un vídeo después de este enseñándolo. Para los que ya lo tengáis, pasar a verlo si queréis. Los que no lo veis, sabéis cuál es y si os interesa o no fusionarlo. Y bueno, vamos a seguir con la apertura. Vamos a maximizar nuestra cuenta, nuestros coches. A ver si nos sale... Legendarias en todos los vídeos queremos. Si nos llegase a salir, por ejemplo, una ambulancia, un tanque, lo queremos más, ¿vale? Y creo que todavía no tenemos lo que va siendo. A ver. Legendarias. No tengo el avión, creo. Ahí está el avión. No lo tengo. Y bueno, me gustaría tenerlo. Vale, vamos a seguir. Épica. Épica. Bueno, bueno, bueno. Se viene épica. Venga, vamos a ver cuál es. Me gustaría salir a Ariete. Del de Ariete. Casi nunca me sale. No sé por qué. En la anterior. En la anterior apertura sí que me salió, pero. Casi nunca me sale. Vale, una común. No recuerdo ahora mismo. Muy bien, ¿qué común es? Nos hacían falta. Pero lo podemos ver, ¿eh? Mirad, por aquí nos hace falta el mini auto El hot rod Por aquí el coche nuevo Mira, bueno, el tanque ya lo tenemos Un quad, ¿vale chicos? A ver si tenemos suerte, nos sale un quad Y bueno Por aquí un fénix Ambulancia, lo he dicho antes El ariete bueno, hay muchos coches que los tengo a puntito, a puntito, eh, chicos, de fusionar. Así que, bien. Vale, en esta apertura daría lo que fuese. Porque aparte ya del coche ese que habéis visto que vamos a fusionar. Podamos fusionar otro, porque... Venga, un quad. Solo pido un quad, una ambulancia... Ah, no sé. Algo que nos permita fusionar algunos coches. Vale, llevamos seis máquinas. Esta es la séptima. no tiene que salir... Al menos una legendaria, eh chicos Que últimamente está difícil lo de las legendarias. Vamos vale, a usar el bus escolar Bueno, no está mal A ver, a ver, legendaria, bien, bien Vale, vale, vale, vale Quiero una ambulancia O por pedir el avión que todavía no lo tenemos, eh chicos Venga, vamos allá La moto, bueno. La mejoramos un poco. Creo que la necesitamos para un coche. Fusionado. Así que. Not bad. Bueno, bueno, bueno. Una legendaria, una legendaria. Todavía quedan máquinas. Todavía nos pueden salir más legendarias. Vale. Común. De momento me está gustando, ¿eh? La apertura. A ver. Caravana. A ver si consiguiéramos subir de nivel Llegar otra vez a las 300 gemas Que después de comprar Dos descapotables He bajado esa cifra vale. Ciclo, Lo maximizamos al máximo Más 10 Quiero algo, quiero algo Quiero algo bueno, venga Dámelo Épica Épica a ver, a ver, a ver, Épica. ¿No teníamos el barreminas? ¿Barreminas? ¿No lo teníamos? Uh. Pues no sé si lo utilizaríamos para algún coche o algo. O me suena a mí de tenerlo. Vale, seguimos con la apertura común. Vamos a tener suerte Venga, venga, venga Un coche que no tengamos y subimos de nivel, ¿eh, chicos Cruzo los dedos, eh Vale, camino de basura Subimos al nivel 54 Ahí está Ojo, ojo El cañón, chicos Ahora en vez de dos rayos, uno delante y uno detrás, va a tener uno a su izquierda. Así que muy guay, eh, chicos. El rayo ya sabéis que está muy chetadete. Así que guay, guay del Paraguay. Vale, otra común. Ah, me ha gustado a mí lo del rayo, eh, chicos. La verdad que se hace mucho mucha pupa con él. Bueno, sale este coche de lujo. Muy chulo, la verdad. Y ya quedan 16 máquinas Ahí, Como estáis viendo en pantalla tengo 58 estrellas Voy poco a poco chicos, queda un mes todavía, he sacado cálculos y, y bueno, para conseguir lo que va siendo esas calcomanías y todo eso que nos dan con estrellas He sacado cálculos y seguramente llegue Dejadme abajo en los comentarios cuántas estrellas lleváis vosotros Yo es que voy de 3 entre A ver. Para mí es muy complicado llegar Muchas veces me queda cerca pero 250 gemas O sea gemas no perdón coronas Para que me den esas 4 o 5 estrellas No sé las que son Vaya tela Vaya tela es que no son 100 Es el doble más un 25% del doble es que son muchas coronas Vamos allá Camioneta, camioneta Ahí la camioneta Vale, 12 máquinas, eh, 12 máquinas A ver, a ver Venga, otra legendaria, eh Otra legendaria Venga, vamos allá a ver si hay suerte eh chicos, a ver si hay suerte, va vale, el trotacalles, ya tenemos ahí 310 gemas, muy bien, me gustaría que dejaseis en los comentarios qué os gustaría que hiciese con las gemas, no sé si gastarlas en un próximo coche legendario o quizás ahorrarlas y hacer una grandiosa apertura de máquinas legendarias. Entonces dejadme abajo en los comentarios qué os gustaría si las ahorrase para abrir muchas máquinas legendarias de golpe O bueno, alguna legendaria próxima de nueva actualización Lo que vosotros queráis Dejadmelo abajo en los comentarios Y yo os leeré Vale común nos está saliendo todo el rato el triciclo, no me lo creo Surfista Surfista si es que no nos salen los coches que necesitamos ni el Fénix, ni el Quad ni la ambulancia no nos sale nada nada morada que ojo están saliendo muy pocas moradas en esta actualización en esta apertura perdón vale el coche de bloques mierda mierda para mis oídos ay señor épica bien el ariete Venga, vamos por el ariete, por favor El ariete Este no Este no, este no lo quería Este no lo quería yo Madre mía, 7 máquinas Quedan 7 máquinas Otra épica, chavales Otra épica A ver, la apertura está siendo buena Pero, jolines para vale, montar cargas Está maximizado 5 gemas. Ojo a las gemas que van subiendo poco a poco. Y ahí están, ¿eh? Ahí están. sale? Morada, morada, morada. Ahí vamos. Vale, el camión de lados. Maximizada, ya lo tenemos. Uf, venga, ya llevamos tiempo sin que nos salga en esta apertura nada bueno. ¡Legendaria! Bien. La segunda, ¿eh, chicos? La segunda. Qué buena. Vale, ambulancia, por favor. Ambulancia. Y nos sale la mierda de la velocidad. Siempre sale el mismo. La de cantidad de veces que me ha salido. La de cantidad, madre mía. Nos sale otra vez la velocidad. Estas cosas es que más creo, eh. Oye, esa no la quería. Esa no la quería. Era la última que quería Ojo el Fénix. Vale, o sea, el Fénix necesitaríamos, si no recuerdo mal, otro más. ¿Qué hago? Me gasto las gemas, no me las gasto. Que son 26 gemas, eh, chicos. La no, morada. No, me lo voy a gastar, ¿eh, chicos. Vale, me gasto las gemas. O no? uff, qué dolor, eh. Es que es un dolor ganarlas. ¿eh? 26 gemas, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La voy a adaptar, venga. Vale, mejorado. Ya no se puede volver atrás. Y bueno, ahora tendríamos para mejorar. A ver. Este coche. No sé todavía cuál es. Y podríamos mejorar este también. Vale, al ver comprado el Fénix. Así que ya tenemos dos coches nuevos para fusionar. Guay. Vale, vamos a seguir. Quedan tres máquinas. Dudo ya que nos salga algo bueno. Ahí está otra morada. Quién sabe si nos puede salir otro coche para fusionar. Coche cápsula. Guay, me gusta. Pues el coche está muy bien Y vale, ya quedan dos máquinas Máquinas, a ver ¿Qué nos puede salir? Estas queridas maquinitas Otra común Ojo que se viene el quad Como se viene el quad, ya Vas Apertura perfecta, vale, nos sale listo Que creo que lo necesitábamos El coche listo Así que guay Venga, última máquina chicos Última máquina y bueno, vamos terminando ya con la apertura Otra común Todavía se viene ¿eh? Todavía se viene ¿Eh? Uy Vale, el carruaje real Este coche oculto del castillo Que si no lo tenéis Ir a verlo Muy difícil, para mí de los más difíciles Pues tenéis que matar Otros contrincantes ETC Y bueno, ahí así quedaría la cosa chicos Tenemos aquí coches para fusionar que los voy a fusionar ahora mismo nada más terminar este vídeo y bueno os dejo que lo veáis eh, me gustaría dejarseis un like suscribiros al canal si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo